de la tarde bueno, los dolores musculares cuidado con los dolores musculares Carlita, ¿qué te ha estado doliendo últimamente? que vamos a entrevistar a la doctora Pamela Castro nada, no, no, no, no nada, nada te soy sincera, Carlos, que todos los temas que tocamos, no los hago pensando en ti. Lo estamos pensando en la gente porque sé que hay muchos que se encuentran. Ah, no, yo sí en hago casa. todo lo que hago en mi vida pensando en mí. ¿eh? Yo te diría, uy la vez pasada que te ¿Ah? dije entrevista, hay que entrevistar cuéntame. a Fulano Estales porque tenía yo una <risas> consulta. Claro, me ahorro las consultas. Te digo porque uno, como no estamos haciendo mucha. Muy, en realidad, Ajá. es muy complicado de, de tener actividad física en casa, sí. quienes están en, en casa, correcto. Sí. Y hay mucha gente que está. Se pasa horas, de horas, de horas en la tele, en el mueble, tirados, repantigados. Y los músculos pues se comienzan a entumecer. Así es. ¿Correcto? Así es. Así es, ne ne Carlos. Necesitamos movernos, necesitamos estirarnos. Los abuelitos necesitan estar activos. Estoy con Pamela Castro, estamos con Pamela Castro Zaragoza, traumatóloga. Eh, Pamela, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Bienvenida. Eh, la cama, el sofá, las sillas, son los lugares más ocupados, más, más, más disputados ahora en esta cuarentena. Sal, sal de mi sofá, sal de mi sitio. Estar muchas horas sentado o, o echados, ya sea para jugar, leer, este, dormir, comer, ver televisión, inclusive eh, trabajar, cómo afecta a nuestros músculos. Sin duda, Carlos, estos días de confinamiento han sido terribles para todos. Y vienen, sí, más, ¿eh? no el, y vienen más, no se preocupen, vienen más, y vienen el, más días más? todavía. El sedentarismo juega en contra para nuestro cuerpo, no solamente para nuestra salud mental, porque obviamente también hay mucha ansiedad eh, que va de la mano con esto, con este encierro, muchas situaciones de tensión, pero el hecho de estar en reposo mucho tiempo hace que nuestros músculos se acostumbren a eso y pierdan el tono y la fuerza que los tiene que caracterizar. Claro. ¿Qué hacer? Porque, claro, se van poniendo se van poniendo rígidos por la falta de movimiento nuestros músculos, ¿no? Las articulaciones se ponen rígidas, pero los Ajá. músculos en sí pierden su fuerza, pierden claro, ese es eh, de costumbre que pueden tener ese tono, esa fuerza muscular que hay. Definitivamente al, al, el hecho de estar activos es lo que hace que nuestro músculo trabaje, que nuestros músculo, músculos crezcan. Entonces, si estamos en actividad, estamos sentados en la misma posición, pues estos músculos se debilitan, se adelgazan. Y luego, al inflamarse por estar este, mucho tiempo inactivos, empiezan a doler. Correcto. ¿Qué podríamos estirar? Por ejemplo, ¿los estiramientos en casa funcionan? Sí, definitivamente sí. Por ejemplo, nosotros podamos en teoría, deberíamos estar solo sentados o echados por un periodo no mayor de 60 minutos en un periodo mayor de 60 minutos, generalmente después de estos 60 minutos deberíamos pararnos, movernos, activarnos, como se podría decir, por un lapso de 10 minutos. En cuestiones laborales, eso es lo que se recomienda. Uno puede estar sentado frente a la computadora 40, 50 minutos eh, seguidos y luego detenerse del trabajo, hacer una pausa para estirarse. Correcto. Los músculos definitivamente, a través del estiramiento, logran oxigenarse y también relajarse. Y en el caso de, de las personas que están en cama, algún enfermo en la casa o alguien que está en cama, ¿cómo hacer? Ah, a los pacientes que están postrados uh -huh. es recomendable mantenerlos también en movimiento. Entre un familiar o dos probablemente puedan hacer ejercicios moviéndole las manitos doblando las muñecas despacio, ¿no? haciendo movimientos suaves en los codos, en los hombros, y así con todas las articulaciones. Incluso si nuestro paciente está echado, podemos doblar las rodillas, hacer masajes en pies, pantorrillas, muslos, para este, incentivar esta contractura muscular. Correcto. Hay llamadas telefónicas, 212-5353. Carlita. Escucho, Carlos. Te escucho, Carlos. Bien. ¿Cuál es tu consulta para nuestra doctora? <risa> llamadas telefónicas, me dice yo, pero bueno, decirle a la doctora este respecto a los tipos de, de estiramientos, ¿qué tipo de estiramientos pueden hacer las personas que se encuentran en sus casas, que no hacen actividad física? Los niños también, ¿cómo puede, podemos ayudar a los niños que son un tanto obesos o tienen una debilidad muscular? ¿Qué tipo de actividades pueden realizar también los niños? Mira, las actividades que son favorables para todos, en general niños Jóvenes, adultos y adultos mayores, son las actividades aeróbicas. Es decir, eh, mantener las articulaciones y los músculos en movimiento a través del baile. Puede ser otra cosa, también puede ser hacer ejercicios a través de tutoriales. Los las, eh, perdón, los ejercicios pueden ser de dos tipos. Hay isométricos y isotónicos. Generalmente los isotónicos son los que nosotros vemos que se hacen a través de no moverse mucho, pero tratar de endurecer eh, la, la región. Podemos hacer pautas de endurecimiento o contracción de los brazos y de los muslos, que pueden durar de 20 a 40 segundos, luego descansar por unos 10 segundos más y repetir las rutinas. En cuanto a las contracturas eh, isométricas, los otros tipos de, contra, de contracciones que estábamos hablando, estas se dan cuando hacemos movimiento activo, es decir, en algunos casos el yoga, el tai chi, el baile... O incluso simplemente mover los, los brazos, los hombros, por periodos, así de minutos o segundos. Eso también ayuda bastante, es bastante beneficioso. La caminata dentro de la casa también es beneficiosa. No necesitamos salir a la calle para caminar. En casa también podemos caminar. Incluso podemos poner videos o de repente un poco de música y hacer un baile. El ejercicio se recomienda idealmente por 30 minutos, en una intensidad de leve a moderado, o sea, va subiendo. Primero siempre más suave y luego ya con mayor intensidad. Y así hacer una rutina diaria. esas actividades, doctora, hay llamadas en espera, pero esas esos actividades que usted nos dice de 30 minutos, ¿tenemos que hacerlas tres veces al día, dos veces al día, o solamente basta con una sola vez al día? Lo ideal sería repetirlas en, en series, ¿no? O sea, mañana, tarde, noche. Pero para mañana, tarde. con 30 minutos... Sí, mañana, tarde, noche es lo ideal. Pero para iniciar con 30 minutos al día... Es suficiente Correcto Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, Carla Bienvenida ¿Cuál es tu consulta para nuestra invitada? Sí, tengo una consulta para la doctora Últimamente he tenido dolores en el área de la mandíbula eh, Pensé que era algo de tema odontológico Pero al consultarle a, a mi doctor Me dijo que puede ser porque ahora la tensión que de repente estamos viviendo Pensamos mucho en la mandíbula a la hora de dormir Pasa, Y esto genera ¿eh? Claro. Una, un dolor muscular en esa región de la cara. Me ha recomendado eh, relajantes musculares para dormir. ¿Esto es bueno o no? Okay. Bueno, en realidad lo primero que deberías eh, bueno deberíamos hacer es evaluarte, porque hay es muy común el síndrome de disfunción temporomandibular que, eh, que, bueno, que altera la función de la mandíbula y produce dolores, porque hay una compresión o en algunos casos hay una mala alineación también de la mandíbula. Sí es cierto que el estrés influye mucho en los dolores musculares, porque, eh, bueno, existe una estructura que es la placa misneural, que está dentro del músculo, que está regida por un nervio. Entonces, ese tipo de dolores que tienes, sí tienen que ser evaluados por un profesional, si es que se vuelven eh, persistentes e intensos. Muy bien. Inclusive pues, eh, hay una férula, te puedes mandar a hacer una férula, ¿no? También, pero ese, ese sí, ese es tema de otra especialidad. Seguro, seguro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ah, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es tu consulta? Sí, te quería consultar a doctora lo que pasa, que yo como estoy acá haciendo ese trabajo en la casa, eh, uso el laptop, en eh, ese estoy en el mueble, incómodo, estoy en escritorio, me duele un poco las piernas y cuando estoy, me es más fácil en la, a de la cama, ¿no? Y, y luego, después de, de pues una, una hora y media, cuando voy a comprar, me, me duele pues el espalda enormemente, ¿no?, el cuello. Quiero saber qué, qué consejos me puede dar al, al usar la laptop o computadora en el hogar. Uh -huh. Bueno, pregunta. sí, eso es bastante importante. La mayoría de personas está sufriendo de esas molestias. Y es que definitivamente hay que adoptar posturas adecuadas para trabajar, ¿no?, eh, tal vez este, ordenar un escritorio, de repente con un mueble o una silla cómoda. Tratar siempre de eh, descansar toda la espalda sobre el respaldar de la silla. Y en algunos casos también es bueno poner un cojín en la zona lumbar porque es una zona de sobrecarga. Tratar siempre de estar con los hombros relajados porque estas son zonas que cargan tensión. Si es que nosotros eh, tenemos el monitor a una altura que no es la ideal, el monitor de nuestra la pantalla de nuestra laptop, entonces también se van a contracturar los músculos del cuello. Y eso es lo que produce dolor, también dolor cervical y cefaleas también, uh -huh. las demás cefaleas tensionales. Tal cual. Entonces, bueno, la recomendación es eh, tratar de adoptar una postura correcta, erguida, eh, una distancia, mantener una distancia desde los ojos hasta la pantalla, más o menos 60 centímetros, igual, y tratar de cuando manejamos el mouse... O el teclado no producir una, una angulación muy extrema en la muñeca, porque eso también va a inflamar esa estructura. Los tendones de la muñeca también se inflaman con mucha frecuencia. Otra cosa que no se recomienda es sentarse en la silla cruzando las piernas, porque al cruzar las piernas, pues, produces una, una esta, alteración en la circulación y también puedes comprimir algunas estructuras neurológicas importantes. Y por eso aparecen los calambres en las piernas. Uh -huh. Perfecto, muchísimas gracias por esa llamada. Hola Yuli, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida a Capital. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi pregunta acerca no. con la doctora, por favor, quisiera saber: hace dos meses me a luz, a mi, a mi primer mes, Entonces, desde ahí tengo unos dolores horribles, horribles, desde la nuca hasta el dolor de. De, de, de, de dolor, sí, de. Toda la, toda la parte de arriba, pues, ¿no? Hacia abajo. Horrible, totalmente horrible. Siento pesadez. le duele demasiado, demasiado. No puedo ni cargar a veces ni bebé. Ok, a ver. ¿A qué se debe eso? Bueno, eh, probablemente una de las causas puede ser que de repente no estás con mucha tensión. Esa es una posibilidad. Otra es que de repente... Um, Estás adoptando malas posturas para hacer. Cuando uno también eh, realiza la, la lactancia, tiene que estar sentada en un lugar cómodo también, en un sillón o de repente usar almohadones para poder apoyar la espalda correctamente. Y bueno, definitivamente si es que los dolores en este tiempo perduran y son muy intensos, sí tienes que ser evaluada por, por un traumatólogo para, para ver de repente hay un desorden de la alineación de la columna. Podría ser una de las causas que producen contracturas musculares también. Perfecto, eh, Roberto, cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Buenas. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes, mi consulta es, eh, mi esposa estuvo hospitalizada eh, por el Covid, pero uh -huh. ella salió de alta. Okay. Sin embargo, este, tiene dolores en la espalda. Es, eso es algo. ¿Pero son dolores eh, musculares? Algo normal. ¿Son el... dolores musculares? Sí, musculares. ¿Cuánto tiempo estuvo internada? Eh, como un mes. Sí, es muy probable, porque generalmente en pacientes hospitalizados se ve mucho eso. Las camas hospitalarias muchas veces pues este, son un poco rígidas y el paciente en el mismo estado en el hospital también es, están en un estado de ansiedad constante. Y eso hace que adopten posturas eh, equivocadas y eso hace que se contracturen los músculos. Entonces, lo que se recomienda en esos casos sí es tratar usted de, de realizar masajes, no de repente en las zonas que le están doliendo. Sí. Y bueno, Ay. analgésicos, los analgésicos antiinflamatorios que pueden encontrar ahora en las farmacias que está un poco difícil, ¿no? Pero está el dolor montes, Es una posibilidad. Ay, Ay okay. ah, entonces este, Pero si es que está, por ejemplo, si esos dolores están asociados, a síntomas respiratorios, como que persiste la, la tos o de repente hay un poco de dolor en el pecho, y es otra cosa. Ya no serían claro. tan, ya no serían musculares. Uh -huh. Tal cual. Eh, ah, ya, ya. Entonces, este, sería bueno que lo lleve a algún, algún médico. Mm, por ahora no, prohibiría probar con realizarle masaje en ya. la espalda. Masajes okay. por lo menos tres veces al día. Y que ella no esté cargando cosas, ¿no? Que no, se esté, este, que no esté haciendo fuerza. Pero eso no implica que también esté echada todo el tiempo. Hay que sentarla, hay que cambiarla de posición, que camine por la casa, hay que hacer movimientos suaves en brazos y piernas, como si usted le estuviera haciendo una rutina de ejercicios. Porque las personas que están hospitalizadas, por el tema este de estar echado y postrado, pues los músculos, como expliqué eh, hace unos minutos, se acostumbran. ...se eh, delegado el Miguel. Ok, wow. muchísimas gracias, gracias. Pamela, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Me imagino que eh, si algún oyente quiere hacerte algo, alguna consulta... ...sobre tu especialidad, traumatología... Eh, ¿cómo, ...¿por dónde, qué red social manejas? Yo manejo un blog. Pueden encontrarme en www.pamelacastrotraumatóloga.com Muy bien, para, Perfecto. Para servir. Gracias. Son las Muchas seis. Gracias. De... Chao, gracias. Hasta luego. Seis de la tarde en punto. Ya volvemos aquí en Capital.